Muchísimas gracias, Francis, y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de las manifestaciones, disturbios que se han estado presentando en la última semana, después de que este lunes, 20, el lunes 25 de mayo, muriera en manos de la policía en el estado de Minneapolis, un señor, un afroamericano, eh, de manera, vamos a decir, cruel, esto ha escenificado y ha desatado un nivel de protestas nunca antes vistas en las últimas décadas, vamos a decir, nos habían presentado este tipo de manifestaciones o disturbios en, la, en el país de Estados Unidos. Nosotros hemos contactado en este momento con un joven franco macorizano radicado en la ciudad de Nueva York que... Eh, aún estando fuera del país, siempre se ha mantenido muy cercano de todos los acontecimientos de nuestro país y, por supuesto, de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos en este momento, como decía, desde la ciudad de Nueva York, con Harling Sánchez, mejor reconocido acá y, y allá por todos los franco-macorizanos ma, franco como Matute 56. Buenos días, Harling. Qué bueno tenerte por acá en el espacio. Buenos días, Carolina. y Buenos días a los demás. Eh, veo a Amado José Rosa por ahí, el otro líder. Buenos días. Sí, ¿Cómo bueno. estás, viejo? ¿Cómo te sientes? Placer de verte, Matute. Gracias, gracias, Amado. Lo Ajá. quiero. Te, veo, abrazo desde acá. te veo joven, Amado. Ah, tú sabes. Estos muchachos que están en el programa me mantienen joven. <risa> eso está bueno, eso está bueno. Harling, <risa> <risa> <risa> Buen a día. Bueno, Carolina. Sí, vamos a eh, aprovechar los minutitos eh, eh, rápido para... No se eh, lo conoce nadie, que es nos que nos oriente sobre la situación va a conocer, me, me, hoy, eh. me gustaría no, que no, no. Él, es, él es un líder ah, bueno. pero que por Harling no por lo Harling, no nadie es Matute matute 56. Sí, matute 56 yo pensé que tú decías Ay, sí. que ya a partir de hoy se va a conocer más no no no, no, no, no, no, un no. Líder porque allá. está en el programa a aquí y allá sí vamos nosotros eh, Harling conocemos sí. ya la situación todos saben lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos y lo que esto ha desatado me gustaría que nosotros nos enfocáramos en la situación eh, de los dominicanos y si se quiere de los franco-macorizanos, eh, ya que estás muy, muy cercanos a ellos. ¿Cuál es la realidad que se ha estado viviendo en nuestra comunidad en la ciudad de Nueva York? Bueno, fíjate, en nuestra comunidad, en la diáspora, eh, no se han hecho estos tipos de manifestaciones. Eh, mayormente estas actividades se están realizando en Harlem, eh, en Downtown Manhattan, como dicen aquí, Manhattan, eh, Manhattan y... Eh, bueno, sí te digo de que en la comunidad dominicana pues eh, han existido lo que son los famosos saqueos, vandalismo, y, pero así manifestaciones, manifestaciones en la comunidad dominicana hasta ahora pues no no ha habido. ¿Cómo se han visto afectados? Vimos un video de un dominicano que su bodega pues le fue saqueada, muy triste, muy terrible. Fíjate, eh, la noche del, de este pasado lunes primero de junio en, en la famosa o famosísima eh, calle Foreign Road, eso es aquí en el Bronx, eh, un sinnúmero de, de, de jóvenes, eh, tanto, bueno, dominicanos y de, la, eh, de los afroamericanos, pues saquearon muchísimas eh, tiendas, bancos, incluyendo también bodegas, también en la calle Cambridge, en Kimbridge Avenue, en esa área también fueron saqueadas bodegas. Eh, así como ese señor eh, que usted vio en el video, eh, así también muchos dueños de tiendas de tenis, eh, yo que lo pude ver, que estuve ahí grabando e inclusive estuve transmitiendo en vivo para mi show de, de internet. Eh, estos, estos dueños de negocios llorando como niños al ver su negocio, o sea, valga la redundancia, desbaratado totalmente, eh, saqueado. Eh, uno de de, eso, de esas tiendas no le dejaron ni siquiera las cajas de los tenis y los zapatos. Óyeme, le llevaron absolutamente todo, todo le llevaron. Eso fue en Fordham Road, eh, los bancos Chase, Bank of America, D-Bank, eh, todos esos bancos también, los cristales, pues fueron rotos. Eh, los cajeros forzados lo, eh, no lograron a llevárselo, lógicamente. Pero muchas tiendas de renombre de, de, de tenis carísimos, de tenis de hasta 400, 500 dólares, pues, también fueron saqueadas. Y eh, ellos, lo, esos mismos manifestantes amenazaron con eh, también eh, correr a la, al Alto Manhattan, al área de full de los dominicanos, full, que es Diamond. Pero allí la comunidad se unió también, eh, en, o sea, en conjunto con la policía de Nueva York. Se unieron para evitar de que estos saqueadores, porque, o ladrones, mejor dicho, porque esto no es protesta, esto, ya esto es robos, pues fueran a la avenida también San Nicolás a hacer lo mismo que hicieron en Fora y en Cambridge. Eh, muchos dueños de bodegas, de tiendas, andaban con bates, con tubos, con, hasta con cuchillos en la mano, ¿tú entiendes? esperando que esto manifesta, estos ladrones, mejor dicho. Sí. Llegaran para entonces ellos agredirles, Martute. me imagino. matute una cosa son las protestas muy válidas y otra es el vandalismo. Exactamente. Eh, sí, ¿cuáles son las medidas que no sé? Pero desde acá entendemos que el Estado, en el caso de Nueva York, y como que de alguna forma ha sido un tanto ligero con las medidas eh, que han entiendo han debido ser más contundentes para no permitir que esto haya sucedido. ¿Cómo han sido las medidas del, del, del gobierno o de lo, del Nueva York, del gobernador, los toques de queda, prisión contra estos delincuentes? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Fíjate, en cuanto a las medidas a tomar, eh, aquí eh, se, ha, se ha hecho algo histórico y es el toque de queda en todo el estado de Nueva York eh, a partir de las 8 de la noche, se empezó a las 11 de la noche, pero ya dos días acá, son, es desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y fíjate qué pasa, las medidas no han sido tan drásticas, porque recuerda que estas manifestaciones vienen por supuestamente un asunto racial, uh -huh. que fue la muerte de este afroamericano por un policía blanco. Que tienen que Entonces, ser un poco delicados ahí para que no... Exactamente, se... <risa> el asunto debe ser delicado porque... Sí. Eh, el, el Vamos a llamar el 70% de, lo, de, de los manifestantes, 70% de los manifestantes son eh, de raza eh, negra, o sea, son afroamericanos. Entonces, si la policía, eh, así ellos, si, vieron, si ustedes vieron muchas imágenes de Minneapolis donde ocurrió el hecho, ellos quemaron vehículos policiales, aquí también lo hicieron en la Ciudad de Nueva York. Pero cuando, si la policía les reprime de una manera bruta, eh, por así llamarle, entonces ellos lo van a decir, o sea, van a decir que todavía se le está maltratando mucho más peor de que como maltrataron, a, o sea, como mataron a ese señor ahí en Minneapolis. ¿Hasta qué día es el toque de es ¿Hasta el lunes? Sí, hasta, se prevé que hasta el lunes el toque de queda. Y en estos momentos, ¿cómo se siente la tensión, la gente en las calles, los negocios? Tú decías que los dominicanos y la comunidad salió a defender sus negocios. Vimos imágenes con armas y frente a, a sus establecimientos para no permitir que les robaran. Así es, mira, eh, con toda honestidad tengo que decirte, ayer yo estaba haciendo un, un recorrido por ahí por Diamond y también por San Nicolás, eh, muchas personas, dueños de negocios, eh, tienen personas extra, eh, o sea, vigilando sus su, su tiendas, ¿no verdad? Sus negocios, porque eh, muchas personas están asustadas pensando de que, o sea, de que en cualquier momento pues van a venir estas personas a robarle. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, muchos están mm -hmm. asustados, no por las manifestaciones que se están llevando a cabo en Brooklyn, eh, en Harlem y en Midtown, Manhattan sino por estas personas que andan, pues, haciendo esto, esto vandalismo, estos esto vasto de vandalismo en la calle. Francis. Eh, hola, ¿cómo tú estás, Matute? Francis Rodríguez. Francis, sí, saludo, líder. Mira, eh, oyéndote el relato, yo quiero saber cómo tú percibes si esto terminará pronto si no pasará de ahí como pasó en el 89, que recuerdo yo estaba de vacaciones, de, de creo que de, eh, un, un verano se armó algo en, en California y después se fue a Estados Unidos. Sí. A las 4 se cerró Nueva York. sí Y si realmente esto no va no tiene repercusiones en el tema de, del cuidado del, contra el COVID en Estados Unidos, porque veo que la gente... Se ha desatado. Se olvidó del COVID. Y pasamos de la página de un problema sanitario a un problema social. Que no deja de ser tampoco social, porque es social. Fíjate. Eh, disculpa. Eh, wow, se me fue aquí, fue el, el monitor. No, no pude escuchar bien la pregunta. Okay. Si me la puedes repetir, por favor. Ya. Quiero que ve, que tú me digas, oyendo tus relatos, ajá ¿Cómo se percibe, o tú lo percibes, si esto terminará pronto, si se están tomando las medidas para que recapacite los, los grupos en, eh, eh, encontrados, el Estado y, y los manifestantes? Sí, fíjate. Y, los, ah, disculpe, ah, disculpe. Disculpa, sí. Y si esto no se le está tomando en cuenta en momentos de pandemia, porque veo que se han destapado a las calles, un problema sanitario que estábamos todos eh, pendientes de Estados Unidos por el incremento y ahora sí. entonces vemos que las manifestaciones no están tomando parece en cuenta esto del COVID. Fíjate, las autoridades y los líderes comunitarios, eh, principalmente ahora oh, Charton, son un reverendo que siempre está abogando eh, por los derechos civiles de los estadounidenses, principalmente de, de, de los afroamericanos. Y los familiares de George Floyd eh, también eh, pues están a través de los medios de comunicación llamando a la calma. Sí. Eh, si se nota hoy eh, todos los titulares de, de, de la noticias de, de aquí de Nueva York, eh, sale de que los cuatro policías que tuvieron más de cerca con este señor que murió pues enfrentan cargos criminales eh, en la ciudad de Minneapolis por este hecho. Lo que esto eh, pues puede que también a los manifestantes le llegue y se, bueno, traten de calmarse lo más que pueda y si las autoridades están están eh, hablando con los líderes también, o sea, porque fíjate que es lo que pasa para que se me entienda mejor cada manifestación de esa tiene uno, dos, tres líderes, tú me entiendes esa, es, los manifestantes lo siguen a él si él dice vámonos por uptown, por ahí va todo el mundo y con esas personas con las que se está hablando directamente para okay. que esto tomen en cuanto a la, al COVID-19, el coronavirus y estas manifestaciones, lógicamente que va, o sea, el aumento de, de personas infectadas, o sea, va a subir. ¿Por qué? Porque ahí eh, muchas personas pues ya no, no estaban utilizando mascarilla, o sea, no estaban respetando lo que era el distanciamiento social uh -huh. y por lógica, bueno. Eh, ahorita a las 10 de la mañana yo estoy esperando el boletín del gobernador Cuomo y, de, y, de, y del alcalde Bill de Blasio para ver cuántas personas, o sea, hasta hasta qué grado de momento subió esto de, de, de las personas infectadas, ¿me entiendes? Porque lógicamente de que sí eh, aumenta y va a aumentar y va a seguir aumentando mientras estas manifestaciones sigan. Matute, en lo que tiene que ver con la apertura de, lo, de los negocios, que sabemos que hay medidas restrictivas por el, la propia situación de, del COVID en Estados Unidos, entendemos que esto va, ha impactado muchísimo el aspecto económico. Los negocios cerrados y algunos que sabemos que abren, que buscan la manera de, de conseguir el peso porque es difícil estar eh, cerrados y más allá con esa presión económica que se sí. vive. Esto viene a sumarle a esa crisis que pueden estar viviendo los dominicanos o los franco en esta urbe, donde hay tanta cantidad de nuestra gente. Bueno, en cierto sentido, sí, esto le puede afectar más. Y recuerda que muchos de estos negocios que cerraron por la pandemia ya no van a volver a abrir por la situación de que... Eh, la o sea, la crisis está... Eh, y se va a poner mucho más peor de lo que está. Entiendo, un ejemplo... Eh, mira donde yo trabajo eh, en esta empresa, posiblemente no se abra por esta crisis. Y 809 Launch es un icono en todo Nueva York. Es la casa del, del, del dominicano sí. en, en Nueva York, ¿tú entiendes? Entonces, eh, así como este negocio, aunque no es oficial de que nosotros vayamos a cerrar, muchos negocios van a quedar cerrados por esta crisis. Y estos tipos de manifestaciones también llevan a mucho más crisis. ¿Tú sabes por qué? Porque es que, eh, mira, así se haga una manifestación de 20 gente, dos días, eso es un gasto para la ciudad que, aunque tú no lo creas, es un gasto súper grande. Solamente con el extra o el overtime que tiene que pagar el aeropolicía, tú me entiendes, el protocolo y eso, eso se lleva mucho dinero. Ahora imagínate los cientos de miles de personas que están manifestándose en esta ciudad. Excelente, Matuto. Pues desde la ciudad de Nueva York, dale un mensaje a los francomacorizanos que tú siempre estás bien pendiente de todo lo que sí. acontece acá en nuestro pueblo. Bueno, mis francomacorizanos, que se sigan cuidando, que, que tiren para adelante, que siempre confíen en Dios y que se cuiden mucho, porque a pesar de todo, eh, somos fajadores, sí. ¿entiendes? Y. Nada, para adelante, como siempre. Y no, yo de Nueva York, yo me siento que estoy allá en San Francisco de Macorís. Pues yo defiendo mi ciudad y mi pueblo como, como un guerrero. Sí, ¿eh? sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Bye, Matute. Un placer verte. placer sí, mi amado, lo quiero mucho. Y cuídate, cuídate allá. Con yo, hermano. Bye, Carolina. Thank you. Muy bien, muchísimas gracias, a Matute56. Vamos nosotros entonces a conectar con WhatsApp en este momento. Vamos a ver qué nos dice la gente.